Cosplay o Constanza, mi nombre es Real y soy de aquí de Chanco. Vengo de Cauquenes con mi familia, traje a mi hija a participar acá en la Jig Fest Chanco. Le hago los disfraces, los trajes. El personaje que estoy interpretando en este momento es Megumin de Konosu. Anteriormente esta actividades se centraban en las capitales, las ciudades más grandes y la comunidad no va solo en eso, por ejemplo, Digamos, me parece muy positivo. parece una instancia súper buena para la familia y para todos los que quieren conocer de la cultura ciudad. Genial, o sea, esto es súper bueno, sobre todo para la juventud de Chanco que eventualmente estos eventos, como tú dices, sean solamente ciudades grandes. Es muy bueno acercar lo que es este tema porque también son, son culturas que han ido naciendo en el transcurso del tiempo y hay muchos chicos que les gusta lo que es el anime, el cosplay y que muchas veces por recursos eh, ya sea porque están en ciudades lejanas, en y en Talca, pucha, no pueden asistir. Es genial traer todo este tipo de eventos para estas para esta zonas que son más pequeñas.